Bueno, nos encontramos con Baldovino, conocido por todos sus compañeros. ¿Cuáles son sus nombres completos? Fernando Valdovino Campuzano. ¿Y Fernando, ¿de qué parte del país eres? De Sucre. ¿De qué grupo y qué grado en la institución educativa estás en este momento? En la institución educativa Horizonte 84. Octavo 4. Octavo 4. ¿Qué director del grupo? Nancy si, Nan. Sanli. Sandy Mariaca. Eh, nos encontramos para hacer una pequeña entrevista a Valdo Vino, porque él tiene una particularidad entre de todos los estudiantes. ¿En qué fecha llegaste aquí al colegio? El, el, el 29 de abril. O sea, que llegaste en el segundo periodo. ¿Y venías de la costa o venías de otro colegio? De la costa. ¿Por qué vienes a la ciudad de Medellín? ¿Nos buscando una oportunidad en cualquier club, para ver si Incluso interés en mí, mi forma de jugar y todo, y mi buena disciplina. ¿En un club de qué? De, de, de fútbol. Eh, entonces, esta actividad que tú realizas, ¿hace cuánto la llevas? La actividad, ¿Estás viviendo ya como aficionado o como profesional en la actividad de fútbol? Como aficionado, porque todavía no, no hay alguna posibilidad en ninguna parte, porque todavía no me han visto ni ni tengo ni todavía no se me abrieron las puertas todavía. Ah, bueno. Pero estás entrenando en, alguna, sí. en, en, en, en, en, en, en el ámbito deportivo, el, el fútbol con algún club en este momento. Sí, con, con 23. Muy bien. ¿Y entonces cómo te has sentido en el área de educación ética y valores humanos? Bien, una, una área en donde uno tiene que llevar un, un buen desempeño y tiene sobre todo el manejo de uno. Y, y aprender a educarse uno y aprender a comportarse con los demás compañeros. Eh, ya que desde otra región hemos trabajado la tolerancia, la, la discriminación en torno a las personas vulnerables, a las poblaciones vulnerables, y también estuvimos trabajando en la temática de la nación pluriétnica y pluricultural, y e hicimos también para la tolerancia que tú te estás haciendo mal en el colegio porque algunos estudiantes te, te tratan de cierta manera. Hicimos una actividad... Cuéntanos cómo te sentiste, qué te pareció la actividad y si sí puerta a la institución. La, la institución me, me recibió con, con, buena, con buen hábito y pensaba que no me iban a recibir por, por las notas que traía yo de, de mi pueblo y todo, pero me, me abrieron la puerta y me dieron una segunda oportunidad. ¿Y cómo te ha ido? Me ha ido muy bien gracias a Dios y en el segundo periodo ocupé el primer lugar ...y ahora en el tercero, en favor de Dios, voy a ocupar el primero... ¿tabes? ...qué bien, hombre, Valdovino... Tu, ...tu apellido es Valdovino, el que yo me aprendí, ¿cómo es que son tus nombres? Valdovino, Luis Fernando Valdovino... Luis Fernando, Camusano. sí, se me había olvidado, qué pena, Héctor Hernán López, quien les habla? Eh, estamos haciendo y recogiendo una evidencia del proceso que se ha realizado con él... ...en relación a las clases y cómo les enseñamos a aprender a convivir... ...a un aprendizaje significativo, a una contextualización en base a las problemáticas... Y le preguntaba hace un momento, ¿tú te acuerdas de la actividad que hicimos sobre la tolerancia que tuviste a un salón y hablaste con los compañeros de cómo te sentías? Sí, los compañeros de Octavo 3 me dijeron que por qué no me pasara el salón de ellos y todo, porque en el otro me, me, me discriminaban por mi forma de, de ser y porque no soy de Antioquia, sino soy costeño y... Por eso y, di un ejemplo y los muchachos de octavo 3 me tienen muy orgullosos de mí y cuando se, cuando se acabó la clase me felicitaron y todo. ¿Y cómo te ha seguido sintiendo se en octavo tres cuatro? Que en octavo 4 me ha sentido un poquito más, más bien, pero con los compañeros de, de ocho tres, a, a pesar que, que no llevo mucho tiempo conociéndolo, me han caído bien y son saben que son una buena persona entonces por ellos no te sentiste discriminado? no, por ahí porque escucharon, me escucharon hablar y todo y prestaron atención a lo que yo estaba diciendo y todo entonces a partir de ahí te has sentido bien? Sí, a partir de ahí me has sentido bien y ha conocido más compañeritos que, que no conocía yo y de hecho cuatro no conocía ninguno y en esa oportunidad que me dio el profesor Héctor Conocí muchos estudiantes. ¿De octavo 3? De octavo 4? De Porque a todos los de octavo 4 ya los conoces. Sí, la mayoría. Y en general, ¿cómo te has sentido en la ciudad de Medellín? Entonces, aparte de los ejercicios que hemos hecho, ¿se ha aportado a tu vida personal y profesional? Sí, me, Medellín me abrió la puerta y me ha sentido bien y me siento orgulloso de, de, de estar en Medellín buscando un sueño y buscando lo que yo siempre he querido ser. Muchas gracias, Luis Fernando. Entonces... Esta es una entrevista realizada por el profesor Héctor Hernán López del área de Educación Ética de los Humanos. Le agradecemos mucho pues, a Luis Fernando por su aporte y le agradecemos también pues, eh, que se sienta bien y que nos alegra que las cosas vayan mejorando. Sí, muchas gracias. Hasta luego.